Hola amigos, bienvenidos un día más. Mi nombre es Javier Martínez y os voy a descubrir nuevas herramientas de marketing y de productividad para haceros la vida más fácil. ¿Te imaginas poder saber de qué empresa es cada persona que entra en tu página web? Sería de locos, ¿verdad? Estamos acostumbrados simplemente a saber que si son una, dos, tres, cinco personas, si han comprado o no han comprado, pero no sabemos quién son hasta que no nos dejan sus datos. ¿Y si pudiéramos saberlo? Te va a encantar la herramienta de hoy. Se llama Leadfeeder y cada vez que alguien en tu página vas a saber un montón de información sobre ellos. ¿Que no te lo crees? Pues estate atento porque vamos allá. Bueno, ya estamos en la página web de Leadfeeder. Lo interesante de esta herramienta es que, como podéis ver aquí en pequeñito, vais a poder saber qué empresas entran en vuestra página web. Esto, si os dedicáis sobre todo a un negocio B2B, es súper importante nosotros por ejemplo lo utilizamos para llamar a los potenciales clientes cuando todavía están navegando por la página web con lo cual tenemos muchas más posibilidades de captarlos antes de nada para que veáis un poco el coste de esta herramienta como veis tenéis una prueba gratuita de 14 días y además pues tenéis como tres modelos de suscripción una eh, gratuita que solo retiene datos durante 7 días, es decir, que es para empresas pequeñitas para ir probando, tenéis hasta 100 leads que podéis recopilar, que no son muchos, pero bueno, ya podéis probar un poco las funcionalidades. Y luego, a partir de ahí, pues hay una premium eh, que cuesta unos 53 euros al mes, si necesitáis más de 5.000 leads eh, que habléis con ellos para que os den un precio. Como hay una versión gratuita, pues nosotros vamos a entrar directamente veis aquí a Free Trial o trade For Free o si vais a la Home ponéis aquí vuestro correo electrónico y entráis. Yo ya lo he hecho, os resumo un poquito lo que pasa. Para ayudaros a saber quién es el usuario os pedirá conectar con vuestra cuenta de Google Analytics. Así que registraros con vuestra cuenta de Gmail, accedéis, le dais acceso a Google Analytics y entonces ya podéis entrar en la herramienta. Yo ya he entrado, aquí esto es lo primero que os aparecerá una vez que completéis el formulario. Y me dice, bueno, que puedo hacer un tour para saber un poco cómo se usa la herramienta. Simplemente, pues ya veis, lo típico. Aquí tenéis eh, para seleccionar entre empresas y personas, que, que está como distinto. Aquí podéis usar un buscador para todos los leads que os van a ir saliendo, porque cada persona que entra te va a aparecer como una tarjetita, como esta que veis aquí que pone bien a Austria. Ejemplo, vais a tener un montón de tarjetitas y entonces el buscador viene bastante bien. Aquí hay una barra de calidad que te dice, más o menos en base a un algoritmo que tienen ellos, pues la calidad del lead, esto, bueno, esto es muy relativo, en principio a lo mejor no tenéis que hacerle mucho caso. Aquí los tags que los podéis editar sirven para categorizar vuestros leads. Palabras clave, que las recoge, por ejemplo, si ha entrado desde un anuncio de Google Ads, de, del antiguo Google AdWords, te va a guardar la palabra clave que ha hecho que clique en nuestro anuncio con lo cual vamos a tener un poquito más de seguimiento, el status pues un poco eh, ver si eh, qué reacciones ha tenido esta persona, sobre todo si hemos conectado nuestro CRM puede dar seguimiento de correos electrónicos, esto de momento no lo vamos a hacer, y bueno detalles avanzados, en principio ya estaría, como veis yo tengo aquí ya una serie de leads ¿Por qué? Pues porque básicamente he conectado eh, una de nuestras páginas web a través de Google Analytics, ¿vale? y ya está empezando a darnos información. Como veis, pues esta es información entre el 30 de noviembre y el 2 de diciembre. Fijaros, aquí a la derecha tenemos un panel donde pone la procedencia del tráfico, ahora hay muy poco, ¿vale? Porque solo tengo cinco porque lo acabo de poner hace media hora, ¿vale? Conforme más tiempo pasa, pues más interesante es. Aquí ya te pone, pues, países, eh, industrias, educación, inversión, telecomunicaciones, etcétera. Voy a clicar en este, por ejemplo, y aquí ya me pone información de la empresa que nos ha visitado, ¿vale? Súper interesante, descripción, tamaño, tipo de empresa, lugar la página web y las visitas. Puedo saber si nos ha visitado, cuánto ha durado cada visita, cuántas páginas ha visto y qué páginas ha visitado. Como ves no es ninguna tontería. Si además conectáramos nuestro CRM, podríamos aquí en People, si es alguien que tenemos localizado nosotros, que tenemos su correo electrónico, también sabríamos si nos está visitando por segunda, tercera, cuarta vez y podríamos trazar todo lo que hace este usuario. Esto es súper interesante si tenemos un equipo de ventas. Voy a clicar en otro por porque veáis, por ejemplo, este. Vale, esto pues solo ha entrado una vez y ha estado nueve segundos, con lo cual seguramente no tendríamos que esforzarnos demasiado en hacerle caso. Como veis, la barra roja de la izquierda que luego se vuelve verde, naranja verde cuando crece, viene entre otras cosas a decirnos la calidad del lead en función de cuántas veces y cuánto tiempo ha estado en la página web. Cuanto más este caso, por ejemplo, como ha estado en varias ocasiones, clic otra vez en cedia, ha estado en varias ocasiones, pues me da más puntuación mientras que estos tienen menos. El algoritmo es más complejo y no sabemos cómo está compuesto, así que bueno. Conviértete en un experto en marketing digital con el curso gratuito de ONIAD. ¡Inscríbete ya! Si yo quisiera, podría darle a follow para que me notificara si este usuario vuelve otra vez a la página web. De nuevo, esto es especialmente interesante si tenemos conectado el CRM. O bien, podríamos tener conectado, aunque sea MailChimp, y también nos podría servir un poco de ayuda para localizar personas y no solo empresas. Además, puedo darle tags si queremos... Eh, no sé, ponerle por ejemplo, pues mira, este pertenece a el grupo bancos. Me lo estoy inventando, ¿eh? Bueno, pues podría coger aquí en BBVA y añadirle el tag bancos, que lo tengo creado, y así luego puedo filtrar por bancos. Podría aquí descargarme un CSV con toda la información. Y luego, si tenemos un equipo de ventas potente, es probable que estemos utilizando LinkedIn Sales Navigator, que es la opción de pago de LinkedIn, eh, que nos da como mucha información más avanzada sobre los usuarios de LinkedIn y nos permite buscarlos. Entonces, si lo enchufamos, es mucho más sencillo que encontremos a estas empresas en forma de personas, de people. Si le damos aquí a Create Custom Feed, básicamente podemos como filtrar, los usuarios que nosotros queramos o las compañías o lo que sea para que aquí a la izquierda en vez de eh, todas las personas nos salgan solo las que a nosotros nos interese por ejemplo os podemos poner un filtro de eh, solamente personas que sean manager o que aterricen en una página determinada de nuestra web por ejemplo si estamos haciendo una oferta para concesionarios pues a lo mejor nos interesa tener filtrados todos los concesionarios y entonces aquí podríamos crear eh, concesionarios con un filtro que fuera página de aterrizaje contiene concesionario por ejemplo le agregaríamos no me deja crear el filtro porque no existe esta página vale pero ya a la izquierda se me filtrarían solamente estas personas bueno y ahora viene el truco final de regalo que es utilizar la integración con Slack. Si veis aquí, sale el simbolito de Slack. Si me voy a la página principal, recursos, integraciones, puedo ver todas las integraciones que tiene Leadfeeder. ¿Vale? Distintos TRMs, MailChimp, Sales Navigator. Y esta, esta es la que más nos gusta a nosotros. ¿Por qué? Si no conocéis Slack, Slack es como un chat corporativo. Básicamente es como un chat interno, para las empresas, para que los empleados puedan comunicarse entre ellos independientemente de si están en la misma oficina o no. También se puede utilizar en el móvil, etcétera. Si queréis un día, si nos dejáis comentarios, podemos hacer un análisis de Slack. Bueno, pues Slack es una herramienta que utiliza muchísimas empresas entre ellas, nosotros. ¿Qué podemos hacer con esto? Bueno, pues si tenemos un equipo de ventas, podemos hacer que cada vez que entre un nuevo usuario en la página que nos parezca interesante, que les llegue un mensaje a su chat. Es decir, podemos tener un canal de chat en el que reciban nuevos inputs, independientemente de que tengan lead feeder abierto o no, eso da igual. ¿Por qué? Porque el chat seguro que sí que lo tienen abierto, porque lo tienen que tener abierto todos los días, y todo el día, toda la jornada laboral. Así que Llegarán, estarán trabajando, haciendo su trabajo de comerciales y de repente les llegará una notificación como que hay un potencial cliente de la empresa X y ellos podrán levantar el teléfono, llamar a esa empresa, preguntar por el responsable, pues no sé, de marketing, de compras, de lo que sea que esté probablemente conectado ahora en nuestra web, le llamarán lo localizarán y el tío se quedará alucinado de la velocidad a la que somos capaces de responder ya que ni siquiera, ni siquiera nos habrá metido un contacto y nosotros ya le estamos llamando por teléfono. Así que aprovechad este truco, esto es gratuito, así que probadlo y me contáis qué tal funciona. Y esto ha sido todo. No olvidéis suscribiros. Si estáis en YouTube, darle a la campanita y si estáis en cualquier otra red social, dejadnos comentarios. ¿Habéis probado la herramienta? ¿Os ha servido? Y sobre todo, ¿conocéis alguna otra herramienta que queréis que descubramos a toda la comunidad de profesionales? Decídnoslo y nosotros nos metemos. Estamos esperando vuestros comentarios. Nos vemos muy pronto aquí. Hasta ahora.